señores, vamos a hablar un poquito de política porque este fin de semana el panorama político estuvo muy intenso, actividades en diferentes localidades, no solamente lo que tuvo que ver con las visitas que estuvieron llevando a cabo los funcionarios de manera oficial, una manera u otra de acercar el gobierno a las diferentes provincias, pero en la parte política hubieron diferentes actividades, el presidente Danilo Medina del partido de la liberación dominicana estuvo específicamente en ASUA, juramentando nuevos jóvenes a ese partido, mientras que la doctora el doctor Acedeño de Fernández estuvo también en la zona de Ocoa, eh, Francisco Domínguez Brito en otra demarcación y el presidente de la Fuerza del Pueblo, el doctor Leonel Fernández, estuvo en Estados Unidos. Importantes actividades en New Jersey y otros importantes estados de allí. ¿Qué pasó aquí específicamente en la zona de Asua? El expresidente Danilo Medina y presidente del PLD estuvo desarrollando un acto de juramentación y desde allí se estuvo dirigiendo a los presentes. Precisamente el expresidente Danilo Medina dice que el incremento de la pobreza se debe a la decisión equivocada que tuvo el pueblo dominicano. Precisamente el expresidente Danilo Medina afirmó que no solo la pobreza ha aumentado en el país bajo el mandato del presidente Luis Abinader, sino que todo se debe a la mala decisión que ha tomado la actual administración me gustaría que podamos escuchar brevemente y por favor lo que dijo Danilo Medina y tal vez abrir los teléfonos para escuchar qué opinión tiene la gente con estas diferentes actividades políticas, a ver qué opina el pueblo de esto que dice Danilo Medina. Vamos a escucharlo, podemos escucharlo ahí por favor, Jesús. Me gustaría escucharlo, a ver, a ver ahí qué dice el presidente Danilo Medina. En ese sentido, porque yo creo como que la política como que ya como que arrancó. Ya como que estamos en campaña de manera indirecta, porque vemos estas juramentaciones de nuevos militantes al PLD, el doctor Leonel Fernández en Estados Unidos, y los diferentes aspirantes del PLD también visitando algunas zonas, porque en el caso particular, yo creo que en la fuerza del pueblo... Eh, todo está como prácticamente definido porque el candidato ha de ser por todo lo que parece el doctor Leonel Fernández, en el caso del PLD que va a tener que escoger un candidato entre los que están postulando allí, el caso de la doctora Cedeño de Fernández, Francisco Domínguez Brito, eh, también Karen Ricardo Abel Martínez desde Santiago, eh, el caso de nuestro amigo Luis, ¿cómo es el apellido de Luis? De León. Luis de León que a veces lo invitamos aquí al programa y que comparte con todos nosotros, amigos de aquí del equipo de producción, Luis de León, amigo de Brian de, de, de, de primera mano y decir el caso de Domínguez Brito, Abel Martínez, la doctora Cediño de Fernández y nuestra amiga Karen Ricardo, creo que ese partido va a tener que definirse. Pero en el caso ya de la parte política, la oposición como que ha tomado una fuerza. Como que ha tomado una fuerza, como que está tomando ciertos impulsos para empezar a instrumentar sus campañas y demás. Creo algo. Y es bueno aclararlo. Hay personas que han estado hablando con relación a la cantidad de jóvenes que estuvo juramentando el expresidente Danilo Medina en el día de ayer. Y cuando se habla de una cantidad de 12.000 jóvenes, no era, que ese, no era que en ese lugar habían 12.000 jóvenes. Por supuesto, el espacio ahí no es suficiente, sino es que de manera gradual en las diferentes demarcaciones hasta llegar a ese número que es el que tiene previsto llevar a cabo las juramentaciones, el PLD. <música>